Uno a uno avanzaban con pasos pulcros, como si una alfombra de hierba floreciera especialmente para mostrarles el camino. Ninguno de nosotros los detuvo, solo observamos su marcha casi ritual, casi sacrificial, hacia el abismo. Los cuerpos caían hasta el fondo, redundando en golpes secos que, debido a una macabra arquitectura acústica y al silencio general, podían oírse con claridad. Después de eso, los aullidos de agonía que lanzaban aquellas personas en el fondo de la cima. Cada estertor nos clavaba una espina en la pupila. Sus multiplicado multiplicaban nuestra conmoción, raspándonos hasta el último hilo del alma. Entonces aprendimos el nombre de la muerte. Lo vimos en cada grito de aquella mañana, enseñándonos su forma y su sonido, picándonos la piel. El mundo devoraba a sus hijos, llevándose consigo una parte de nuestra sustancia. Y hasta el día de hoy me pregunto si aquello fue un castigo, o un regalo, una lección hecha carne y que cargaremos en nuestros pechos al dormir y en nuestras manos al despertar.